En ese momento de mi vida, mi cabello significa que ha atravesado por todo un proceso de, de identidad. Eh, el cabello para mí viene siendo una, una parte fundamental de mí, viene siendo lo que soy aunque también he tenido etapas en las que me lo he quitado, y precisamente ahora que lo he dejado crecer, eh, lo he significado de, como una herramienta que puede inspirar también a otras personas a que se sientan bien como son, a que se sientan bien con lo que tienen, porque fue un proceso por el que también yo atravesé en un momento en el que para mí tener cabello eh, significaba todas estas ideas de una mujer con su cabello largo, pues es más mujer, una mujer con su cabello corto es menos mujer, pero poder yo decir mi cabello es... Como yo decía llevarlo y lo que yo signifique de él, hoy en día, pues mi cabello es parte fundamental de, de mi identidad.